Hola gentillos de la casa, hoy les traigo un nuevo video y este de contenido Contenido Y otro contenido Bueno, el contenido será <ríe> Continuamos con el cachín mobians Mobians Ok, y ahora vamos a ver la parte de situaciones con... Ah, situación incómoda Como ven, en esta parte, yo ya vi este video. Y... Ah, soy R. No sé. O sea, para mí es genial el video. Bueno, situaciones incómoda Vamos a ver el video. Y espero que le guste y iniciemos. Cuatro. Cuatro. Oh. Ah. Ah. Ah literalmente una vez eso me pasa cuando me voy en la cocina y abro mi heladera y miro no sé qué es lo que voy a agarrar pero no sé en este caso yo también hablando en este video me queda también así ¿ok? qué está pensando Qué pegado. Literalmente, obvio. A mí me pasa eso. Cinco. Sí. ¡Ah! uff uh, uh, uh. Eso es re literalmente. Eso es re literal. Y incómodo, Loli. Incomodísimo. Uh, oh. Eso sí, re F, vamos a decir. A mí me pasó y. Le explico, bueno, Juan, bueno, le explico, les le explico. Les explico. ¿Sabes que voy a decirles. Que una vez estuve en, el, en el surtido, ¿verdad? Como siempre, alguno es automático, otro de frente, detrás. Pero quién pico pasa a saber. que pucha! Bueno. Y yo me fui con todo a empujar así de frente, ¿verdad? Porque vio tipo un cuadrado así y sabe que dos veces hice así y el que atiende allá. Hacia adentro, hacia adentro y. Eh, no, no me gusta así. No, no. O sea. Tranquilo, eh... <risa> tranquilo, no Oh, yo no puedo decir nada, pero bueno. Vamos a continuar un poco. Bueno, le quiero decir una ¿no? vez es que eso de todo el video de <ríe> vuelta otra vez porque recortito fue. Bueno, espero en sus comentarios abajo cuál fue el, lo más incómodo para usted en el video. Y bueno, eso es todo. <ríe> en público y... Ok, ok. Bueno, y espero que me den un poco de ayuda dejando sus likes. O sea, espero... Ya con el video anterior, del otro, conseguí 13, del WhatsApp, ¿ok? Espero que me dejen 15 likes, eh, 10 likes y con eso, con un gran pollo, 5 ya me vale más. Estoy bajando pedo. Y sería un gran apoyo si conseguimos más, por favor. Inviten a sus amigos para ver el video y... Perdón, la luz es muy baja, ¿por qué? Porque soy un chico que... Chau, Voy a dar cuenta de